¿no? espera un poco La otra vez me tocó ir a la facultad, y... ...jabaría sucio. Pero es como el único, creo. Ahí, la tiendita de atrás. Pero es el único en toda la facultad. No sé por qué ese sí está abierto y en... los no sé demás, ¿no? O la café o... o del otro lado, en esa estacionamiento ¿sí? ¿Se ha salido de la facultad? Sí, preguntas, fijaron en qué puestos están abiertos. Sí. ¿Y que llevas comida o no te ha tocado estar tanto tiempo como para tener que comer allá? Hola. Eh, Hola. No, no, no estoy tanto tiempo ya en la facultad, nada más estoy en la mañana un rato y me regreso. Sí, me, me tocó ir, me tocó estar todo el día en la, en la universidad. Y. Pues fui a buscar comida y ni modo de ir hasta el metro o hasta Copilco. Y estaba ese puesto abierto, me he eché en sándwich. ¿Qué pasó? Que ya está abierto el local de Harry el sushi en la facultad. ¿Has estado viendo a Copilco? Ya. Así. Porque con Harry no me gusta. Ya. Eh. Pues ojalá ya dejen abrir más gente, ¿no? Porque nada más está ese puesto y no los demás. Santiago abre estalones. Ah, qué bueno. Sí, se, se, se juntaban filas kilométricas, ¿no? Santiago Bueno, pues, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Vieron la clase del miércoles? Bien pesada. Si sí. Parece que no empiezan exámenes. Ya... Pues de hecho les recuerdo, ¿no? De una vez que el lunes es su parcial uno. No se les voy a pasar. Y hoy vamos a discutir un poco la clase del miércoles, aunque por lo que vi no tanta gente la ha visto. Y va a venir Jonathan y va a resolver unos ejercicios un ratito. 28 personas, ok. Y es algo. Por cierto, hay creo que 50 inscritos en el grupo y hay como 58 personas en el classroom. Tenemos unos colados, espías. No sé si hay gente que se mete con dos correos o... o si es gente distinta. A ver. Sí, tenemos 50 inscritos, pero en el Classroom hay 58 personas. Pero bueno. Eh. Bueno, quien ya vio la clase del... Bueno, a ver, si quieren antes... Bueno, no, esperamos para dudas de la tarea, que supongo que tienen. Esperamos a Jonathan, ¿no? Y... Quien ya vio la clase, podemos discutir la clase. Entonces, bueno, número uno, ¿ya vieron la clase 7 de la semana pasada? ¿Quién no ha visto la clase 7 de la semana pasada? O la 6... Porque tampoco hay suficientes vistas como para que la hayan podido ver. Y yo me pregunto: ¿cómo resolvieron el cuestionario si no han visto 14 personas de clase, 10 personas de clase? Se echan un volado y, y ven cuál, cuál respuesta es la más. la, más, la, la que sale en el volado. Um, bueno, a ver, ¿quién no ha visto la clase 6? Pueden ser completamente sinceros sé que han estado ocupados. ¿O quién no ha visto la clase 7? Al parecer todas las personas han visto las clases de la semana pasada y la clase 8 es la que supongo pues, que varios no han visto, ¿no? Um, pero bueno, vamos a, vamos a discutir la clase 8. Nada no, más de la de este miércoles. Ok, súper. Sí, es que además estuvo larga. Es que... ¿Tuviste la 8? Sí. Es que este parcial 1 tenía que abarcar hasta primera ley. Y para, para ver primera ley pues se tenían que ver esos procesos. Y además introducir ciclos, ¿no? ¿no? No has visto la 8, ok. Bueno, eh, para quien, para todas las personas que no han visto la 8, lo que vimos fueron procesos cuasi estáticos usando primera ley. Entonces, ok, tampoco has visto la 8. Entonces, lo que se vio pues, básicamente es, bueno, un proceso es un, pues, ya, ya hemos visto ejemplos de procesos, ¿no? Es un, ¿cómo se le puede decir? Un fenómeno, si quiere, fenómeno físico en el que a nuestro sistema termodinámico le cambiamos las variables, el valor de sus variables con sus Utilizamos a sus alrededores para cambiarle el valor de las variables al sistema termodinámico. Los alrededores pueden ser nosotros mismos o el baño térmico afuera, lo que sea, ¿no? Entonces, el proceso es simplemente este procedimiento con el que le cambiamos las variables termodinámicas al sistema, ¿no? Y ese proceso lo podemos graficar en el diagrama PV, se llama. El diagrama PB nada más es una gráfica de eje X igual a V, volumen, y eje Y igual a presión. Entonces, ese es el diagrama PV. Y ahí podemos, para un sistema hidrostático que tiene variables V y T, como el gas ideal, podemos hacer una curva del proceso que estamos realizando sobre el sistema. Entonces, y ahí graficamos qué valores toma de P para cada B. Por el momento nos olvidamos de la T. En el diagrama PB no aparece la T, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese es el diagrama PB. Entonces hay una curva arbitraria para un proceso arbitrario. Y en particular cada tipo de procesos va a tener su propia curva. Eh, sí, ¿qué pasó Alejandro? Hola, profe, disculpe. Este, ¿todavía vamos a hablamos con internet y apenas me pude conectar? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo? Ah, sí. Eh, hola, no te preocupes. Eh, estamos discutiendo la clase del miércoles. No sé si ya la hayas visto. Incluso no sé si ya hayas visto la de la semana pasada. Pero estábamos discutiendo la de este miércoles. Ah, no, en esa me quedé a la mitad. En la del miércoles, ok. Sí, la del miércoles. Ah, bueno, entonces, justo estaba explicando como el inicio de la del miércoles. Y ahí vamos. Ok, gracias. Sí. Entonces, eh, entonces cada proceso va a tener su curva, ¿no? Si tenemos presión igual a constante, aunque cambiamos el volumen, entonces van a tener una línea horizontal. Si hago esto, ustedes ven que muevo la mano hacia dónde. Hago, si hago esto. Hacia la derecha, pero sería tu izquierda, me parece. Hacia la derecha, ustedes lo ven, ok. Ajá. O sea, ustedes me están viendo de frente, como si me estuvieran viendo de frente y la estoy moviendo hacia la derecha. Ajá, es como, sí, está como okay, si lo viéramos okay. de frente. Hacia su derecha, la derecha, de ustedes, ¿correcto? Sí. Ah, ok, ok. okay. Bueno, entonces, si tienen eh, P igual a constante, un proceso de P igual a constante que vimos que era como inflar un globo, o calentar un globo, perdón. Eh, cuando calientan un globo, el gas dentro se va a, a expandir, y al expandirse pues va a aumentar el volumen. Pero la presión de adentro, siempre, bueno, cuando dejan de calentarlo, se vuelve la de afuera porque pues el globo se deja de expandir. Entonces, por tercera ley, eh, por segunda ley de, la, de Newton, está inmóvil el globo es porque no hay aceleraciones, entonces todo el tiempo el globo, en un proceso cuasi-estático, que quedamos que en estos pasos muy chiquitos para cambiarle la, las variables, eh, en todo momento tiene la misma presión que la atmósfera, y la atmósfera localmente siempre tiene el mismo valor. No importa que el globo no le vas a cambiar el, la presión a la atmósfera. Entonces, ese es un proceso a presión constante, ¿no? Entonces, ese proceso a presión constante va a generar una línea horizontal P igual a constante para cualquier volumen, ¿no? Ese es una, un proceso isobárico. Eh, del proceso isobárico ya habíamos hablado, pero del diagrama PB no. Entonces, justo ese es el proceso isobárico y, por ejemplo, es muy sencillo obtener el trabajo de ese proceso porque sabemos que el trabajo es eh, pdb y entonces podemos obtener la integral del trabajo en todo este proceso de expansión a presión constante y como el trabajo es pdb podemos darnos cuenta que es simplemente el área bajo la curva eh, de del de este, área bajo la curva que representa este proceso en el diagrama pb entonces como es una línea horizontal pues el área bajo la curva es simplemente base por altura, donde la base es la diferencia de volúmenes en el proceso, volumen final menos volumen inicial, por la altura que es la presión constante, es cero, si quiere. Entonces, es muy sencillo. Si tenemos un proceso isocórico a volumen constante, es como esta caja, como una olla expresa, ¿no? en la que calentamos el gas, con paredes diatérmicas, calentamos el gas dentro de nuestro, de nuestro sistema, pero las paredes no cambian de volumen. Entonces, cuando calentamos, aumenta la presión, ¿no? Eh, pero no, no se hace trabajo sobre el sistema. Toda la energía que se le está dando al sistema es en forma de calor, en forma de fuego, ¿no? No estamos comprimiendo o expandiendo mecánicamente, por ejemplo. Entonces... Eh, como no cambia el volumen no estamos haciendo trabajo y al no hacer trabajo la curva debería ser cero entonces podemos irnos al diagrama pv y un proceso de volumen constante va a ser una línea vertical esta vez ok y el área bajo la curva de una línea vertical es cero ¿no? eh, entonces el trabajo es cero ahí en ese caso luego tenemos el proceso adiabático que terminamos, que vimos terminando en la clase 7 y tenía esta forma P igual a k sobre B a la gamma ¿no? Que son, eh, son van como 1 entre X a la, a la gamma justamente. Son hipérbolas, ¿no? Hipérbolas que no tocan el eje Y y no tocan el eje X. Y entonces, pues si tenemos un proceso adiabático y vamos de B1 a B2, el trabajo hecho en el proceso va a ser el área bajo esa curva. Entonces pues hay que integrar P de B, sustituyendo P con la ecuación de adiabática, que es capa sobre B a la gamma. entonces tenemos capa de B sobre B a la gamma. y hay que integrar eso y nos da una expresión, ¿no? Y además tenemos el proceso isotérmico, el isotérmico es cuando tenemos en un baño... Ah, el adiabático, por cierto. El adiabático... El adiabático es cuando no intercambiamos calor con el sistema, ¿no? Entonces, toda la energía intercambiada con el sistema es eh, en forma de trabajo. Para vegas ideales, es un trabajo mecánico. Entonces, estamos comprimiendo al sistema sin dejar que haya intercambio de calor con, los, con el exterior. Eh, ese es el proceso adiabático. Y el último proceso que vimos fue el isotérmico. Bueno, no, no sé si fue en ese orden, pero vimos el, ¿no? vimos el isotérmico, que es un proceso a temperatura constante. Eh, temperatura constante es cuando metemos a nuestro sistema en un baño térmico. Eh, cuando lo metemos en un baño térmico, aunque comprimamos a nuestro sistema, cuando lo comprimamos se va a calentar un poco. Pero hay una diferencia de temperatura con nuestro sistema y el baño térmico. Entonces va a haber un intercambio de calor. Entonces, aunque lo calentemos un poco, el sistema luego, luego va a soltar ese calor al baño térmico. Y entonces va a ser como si no se calentara. Y volvemos a comprimir otro poco y va a soltar el calor al, al baño térmico. Etcétera, etcétera. Y al final, el baño térmico por definición no cambia de temperatura. Es una masa muy grande, entonces el poquito calor que el sistema le dé no le va a hacer cambiar de temperatura. Entonces el baño térmico todo el tiempo está a la misma temperatura. Es la hipótesis ideal, digamos. Y al revés, en la expansión, por ejemplo, si expandimos nuestro gas, lo vamos a enfriar. Entonces el baño térmico le va a dar un poquito de calor para regresarlo al, a, la, a la temperatura de equilibrio. entonces... Eh, lo vamos a volver a, a expandir un poco, se va a enfriar otro poco y el baño térmico le va a volver a dar gas, eh, calor, ¿no? Y así. Entonces todo el tiempo en ese proceso, nuestro sistema está a la misma temperatura, ¿ok? Que es justamente que el baño térmico. Eh, y ese es, eh, ese proceso va, bueno, recordando la cuestión de estado térmica, el gas ideal, que es PV igual a NKT, es una constante entonces PB igual a NKT0 entonces P igual a NKT sobre B entonces es, va como 1 sobre B que es una eh, una, una hipérbola también ¿no? va como 1 entre X justamente y entonces eh, el trabajo es justamente el área bajo la curva de 1 entre X o 1 entre B y eh, en, todo, en cada uno de esos procesos vimos cómo obtener tanto la energía interna, o el cambio en la energía interna, como el calor intercambiado eh, en cada proceso. ¿no? Y pues ya que teníamos todos los procesos bien definidos y bien estudiados y cuánto trabajo le corresponde a cada proceso, pasamos a ver los ciclos, en particular el ciclo de Carnot. Y un ciclo es un proceso en el cual el punto inicial y el punto final son el mismo en el diagrama PD. Entonces, tú vas a terminar con el mismo volumen y la misma presión. Hazle muchas cosas al sistema, lo que tú quieras, pero si terminas con el mismo volumen y la misma presión, el proceso fue un ciclo. Y ahí el trabajo realizado sobre, o el trabajo que realiza el sistema es el área dentro de la curva eh, que representa el ciclo. En este caso, en el diagrama PV, un ciclo va a representar una curva cerrada. Por arbitrario que sea su forma, va a ser cerrada, ¿no? porque es un ciclo. El, el trabajo realizado por el sistema eh, en este ciclo es el área dentro de la curva. Ahora, este trabajo realizado por el sistema es a expensas de que o sea, no, no obtuvo energía de la nada, no generó energía. no? La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía se conserva. Entonces, el trabajo que realizó el sistema es a expensas de que una de dos perdió energía o utilizó calor que nosotros le dimos para transformarlo en trabajo. Y entonces, ese, ese, ese, ese caso en el que utilizas calor para transformarlo en trabajo se llama máquina térmica. Y es básicamente un motor, ¿no? Pueden pensar en un pistón de carro, de combustión. Y básicamente hace eso, ¿no? Mete gasolina en forma de gas a un pistón, le prende una chispa, el, el gas adentro se incendia, la explosión expande el gas, empuja el pistón. Y entonces, eh, con el calor dentro del pistón... Aprovecha la expansión y realiza un trabajo al expandir el, el pistón, el, pues sí, el pistón el émbolo. Y el émbolo empuja un, un cilindro, un sistema más complicado que va a mover una llanta, ¿no? Y eso va a mover el carro al final. De Entonces, las máquinas que utilizan calor para realizar un trabajo se llaman máquinas térmicas. Pero hay otro tipo de máquinas que se llaman refrigeradores, como el de su casa, ¿no? Que es... Eh, ese, ese funciona al revés, utiliza energía en forma de trabajo, no para calentar cosas, sino para enfriar cosas. Entonces lo que hace, por ejemplo, un refrigerador es, utiliza la energía en forma de trabajo eléctrico, que viene en forma de corriente eléctrica de, nuestra, de la toma de corriente de sus casas, entonces toma esa energía eléctrica, Aprovecha esa energía para hacer cosas en el gas. En el gas atrás, el refrigerador tiene una tubería con un gas eh, especial dentro de esa tubería. Y entonces, eh, pone el, el gas al inicio está en contacto con el, la cámara del refrigerador, lo que quiere enfriar, ¿no? Entonces, está en contacto con eso. El, la, el refrigerador utiliza la energía... Para mover ese gas que está a temperatura... Imagínense que acaban de comprar el, el refri, lo acaban de conectar y entonces todo está a temperatura ambiente. Cuando lo conectan va a prender y va a empezar a funcionar el refrigerador. Entonces lo que hace que el refrigerador es mover al gas que está en contacto con la cámara, con la cámara de incremento, donde meten los alimentos pues, porque está a temperatura ambiente. lo vamos a ver de tal manera que uh, um, fíjense si ustedes comprimen al gas eh, um, si ustedes comprimen al gas lo van a calentar si ustedes expanden al gas lo van a enfriar eso es por ley de gases ideales no entonces si ustedes tienen gas eh, más frío que la cámara qué onda yo si ustedes ¿O tienen o no? gas gas más frío que la cámara entonces la cámara le va a ceder calor al, al gas que está más frío, ¿no? Entonces, el refri tuvo que comprimir el gas para que estuviera más frío que la cámara. Entonces, utiliza energía, para, energía en forma de trabajo eléctrico para comprimir al, al gas. Lo pone en contacto con la cámara. La cámara le da energía al gas. Y entonces empieza a enfriar la cámara, ¿no? Pero como ya le dio energía al gas en forma de calor, entonces el gas se va a expandir. Ya que se expande, lo, ma lo manda al a la parte trasera del refri. Y en la parte trasera del refri, ahora este gas va a estar más caliente que la temperatura ambiente, porque empezó eh, a temperatura ambiente todo, ya le cedieron calor, entonces ahora va a estar más caliente. Como está más caliente que la temperatura ambiente, el gas le va a ceder calor al aire, con la tubería atrás. Y entonces con de esa manera se desprende el calor y se enfría un poco. Luego, otra vez el refri vuelve a comprimir el gas, lo pone en contacto con la cámara, le vuelve a robar calor a la cámara, lo vuelve a mandar afuera para que se enfríe, y etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, está enfriando la cámara a costa de calentar el, el aire exterior, la atmósfera. Entonces, justo por eso es que en, en la clase digo que Atrás, del, atrás en el refri, si ustedes le pasan la mano, está más caliente que el resto de su cocina, ¿no? Porque al, el refri está eh, sacando calor de la cámara al exterior con ayuda de la energía eléctrica del, de la toma de corriente, ¿no? La, el trabajo. Y el refri, mientras más eficiente sea, mejor va a ser para sacar ese calor. Mejor va a ser para transformar la corriente que utiliza, la corriente eléctrica, para eficientemente eh, hacer este proceso. Pero como es una máquina, al solo hecho de, cal, de usar corriente, se calienta la, la pura máquina, ¿no? La misma máquina que trabaja se calienta, entonces deja de ser tan eficiente. Entonces, por eso también luego los refrigeradores traen esa etiqueta de, de eficiencia, ¿no? Porque dependiendo del refri refrigerador, hay refri más eficientes que otros. Y de hecho, hay tecnologías más eficientes que otras. Y es lo que les decía, de que Einstein patentó en su momento un refri. Eh, creo que justo cuando trabajamos en la oficina de patentes, se le ocurrió esta idea de un refri, que si lo googlean, ahí está. Y, y utiliza un, un proceso determinado, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces, son máquina térmica, eh, que les dije? Motor, eh, refrigerador, y el último sería como todo lo contrario, como un horno, que utiliza trabajo pero para convertirlo en calor y calentar cosas, no enfriarlas como el refrigerador, sí. sino calentar. Entonces, es justamente el, lo que hace un horno si quieren un horno de cocina, ¿no? O el horno de microondas. El horno de microondas utiliza energía eléctrica, que es trabajo eléctrico, y lo transforma en radiación electromagnética en forma de microondas. Con, estas, con esa radiación la, emiten, la, la emite sobre la cámara dentro del horno, el, la, los alimentos absorben esa radiación y al absorberla eh, se calientan. Y entonces este el horno pues es justamente eso, ¿no? transforma energía, eh, energía en forma de trabajo en calor. Entonces son los tres tipos de máquinas térmicas, eh, así como más simples, ¿no? Por cierto, cu cuando yo tomé mi clase de termo, nos preguntaron, nos preguntó el profe, el profe Rochín, si sabíamos por cómo es que, cómo es que el horno de microondas funciona. O ya sabemos que pues tiene, genera microondas, ¿no? Pero cómo es que estas microondas calientan las cosas. ¿Alguien sabe? o sea ya les dije que las emiten y los los, los alimentos absorben estas microondas ¿no? sí natalia yo tenía entendido que hacía eh, rotar las partículas bueno las moléculas de agua dentro de la comida y sí. eso es lo que calentaba la comida sí exactamente son las de son las moléculas de agua las que justamente las que sobre las que funciona mejor el horno de microondas eh, ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué las de agua? O sea, ¿por qué no las de algún tipo de lípidos? ¿O por qué no las de algún tipo de proteínas? ¿Por qué las de agua? Bueno, supongo que obviamente por practicidad y porque muchos alimentos tienen agua, pero físicamente ¿por qué es que agarra a las de agua y no a las demás? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Natalia? Ah, sí, que es por la frecuencia la que... Bueno, la frecuencia tiene el microondas que coincide con la frecuencia de rotación bueno que la frecuencia de las ondas puede hacer rotar a la molécula supongo sí. que tiene que ver con algún torque si sí. es por el por la polaridad ¿no? de cada este átomo de la molécula entonces cuando pasa la onda pues la genera un torque sí a los, a las dos personas Natalia y Luis eh Sí, justo lo que decían, la longitud. No sé, no sé exactamente a qué te refieres con polaridad. Si sí, interviene aquí, pero... Pero sí tiene que ver con que justamente cuando pasa la onda, que de hecho, la, la onda, ¿Alguien sabe qué, qué longitud de onda tienen las microondas? O en particular, ¿qué longitud de onda tiene el enlace de H2O que justamente hace que lo, que lo gire? Yo no me lo sé. Y... No me acuerdo, pero si alguien sabe, estaría bien. O lo pueden googlear y me avisan. Bueno, el punto es que la onda tiene longitud de onda determinada. Y esta longitud de onda determinada, o si quieren verlo en energía también, pero la longitud de onda es de la misma escala que la escala del átomo eh, de la molécula de agua. Y entonces, justamente, creo que no solamente es rotación, también es vibración de las, del enlace o, o de, de la molécula, pues, de los átomos con respecto al centro de masa, si quieren. Eh, entonces, justamente así es como calienta un horno de microondas la, los alimentos, porque los alimentos tienen agua, y eh, las ondas electromagnéticas son absorbidas por estos enlaces y por la molécula completa para hacerla rotar y para hacerla vibrar. Y al hacerla rotar y al hacerla vibrar, va a aumentar la temperatura de, de las moléculas en el, en el alimento y entonces lo va a calentar. ¿no? Eh, de hecho, no sé si les ha tocado que... Hay veces que los platos están hechos de algún material extraño, que cuando lo metes al horno se calienta el plato, pero lo de adentro no se calienta. Y otro, otro caso es que metes un alimento y casi no se calienta, dependiendo de qué está hecho. Ah, lo que no, lo que no, no sé, y, y sí me lo he preguntado varias veces, es por qué si metes un metal, truena. ¿Alguien sabe? Me podría iluminar. Según yo recuerdo es porque los metales reflejan, las, o sea, el microondas está diseñado para reflejar la onda y que se hagan una onda estacionaria. Y cuando tú metas un metal, pues eh, se te rompe esa como frecuencia que ya tenías pensada. Pues, esa forma. Y pues supongo que ya dentro del, de los propios circuitos, ¿no? Le, le afecta que no lleguen las ondas como deben, como se tenía pensado. Ok. Pero la cámara está aislada, ¿no? Sí, es lo que no sé por qué. O sea, dice que es porque reflejan mal las ondas. Pero ya. no, o sea, deshacen las Pero, ondas Entonces que... tú dices que lo que truena es el horno y no el cubierto que le metiste. Este, ajá, sí, lo que es el metal es, es reflejar las ondas en, de otra forma que no debería. Según yo es porque deja de funcionar el imán del micro. Bueno, ustedes lo que dicen es que truena el micro, no truena el, el cubierto. O sea, porque me imagino que han metido algo de metal, no sé si a propósito o sin creer, y escuchan como truena, ¿no? A mí me ha pasado. Entonces, lo que truena en ese momento es el micro, dicen ustedes? Sí, así es. Ok. Ok. Y tiene sentido que, que rebote, supongo. Eh, Por cierto, ¿alguien sabe? Bueno, eso es salió del tema, mejor luego lo comentamos, para no tardarnos demasiado. Eh, y entonces, bueno, eh, les dije de las máquinas, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, en la época de Carnot, se estudiaban estas máquinas y se estudiaba, pues, cuánto calor o cuánto trabajo del que uno le mete a la máquina se le puede extraer en forma de calor, idealmente, ¿no? Ellos lo que querían, hacer ser ingenieros y al ser militares, lo que querían era formar máquinas cada vez más eficientes. Entonces, eh, entonces eh, Carnot estudió pues, máquinas y ciclos, y entonces llegó con el ciclo de Carnot. Y el ciclo de Carnot es un ciclo que, que está formado por dos adiabatos y dos isotermas, en el que expandes, un, expandes el sistema, el gas primero con una isoterma, luego con una adiabata y luego lo comprimes con una isoterma ahora y, y lo comprimes otra vez con una adiabata, tal que se forma un, un ciclo, ¿no? Se cierra. Termina, inicia y termina en el mismo punto. Y si lo tienes el trabajo con todo lo, lo que ya dijimos, que ya, ya sabemos cuál es el trabajo de cada uno de los procesos, en este caso isoterma y adiabata, entonces vas a obtener un trabajo que si lo masajeas un poco, te va a dar, eh, bueno, lo obtienes un trabajo y además le suministraste cierto calor para que la máquina hiciera este trabajo, ¿no? Entonces, como ya dijimos, es una máquina que transforma calor en trabajo. Eh, ves cuánto es el trabajo, ves cuánto es el calor que le tuviste que dar al sistema, porque al final de cuentas es lo que te interesa, y entonces se define la eficiencia justamente como el trabajo total entre el calor total suministrado. Y cuando lo masajeas un poco, te das cuenta que esta eficiencia va como 1 menos T2 entre T1, ¿no? Sí. Eh, esa es la eficiencia, entonces, lo que te queda esta eficiencia es la fracción T2 entre T1. T2 es la, la temperatura del baño térmico que le da calor al sistema, y T1 es la temperatura del baño térmico que le quita calor al sistema um, y entonces, bueno este es como el a mí la viene que me quedó distinta de la que pide mm, ¿por qué? tal vez un signo por ahí ah, ¿de que ¿de la tarea dices? ¿o de qué? Um, ok Ok, ahorita lo, lo revisamos. Y, y entonces nada más con esto eh, termino diciendo que justamente esta eficiencia, vamos a, a, a analizar un poquito la eficiencia y vamos a seguir analizando la máquina de Carnot porque Carnot llegó a la segunda ley de la termodinámica de una manera muy particular con, en su caso. Eh, que nos dice que justamente esta, esta eficiencia no puede ser 1 o, o, o como en otras Bueno, ya lo veremos con calma, pero la segunda la idea termodinámica nos va a decir que no puedes obtener todo el trabajo que quisieras a partir del calor que quisieras en un proceso arbitrario. Eh, que siempre se te, va echar, se te va a echar a perder algo eh, de la energía que tú le das y no vas a poder utilizar todo el, todo el calor que tú le proporcionas al sistema en forma de trabajo. Esa es como la, la forma... Eh, ingenieril que obtuvo Carnot, pero también hay una forma de en la que se utiliza la entropía y pero ya lo veremos. ¿no? Ese es como el resumen para quien no vio la clase todavía. Eh, les recomiendo que la vean porque pues van a seguir preguntas para el examen de ahí y de hecho para la tarea necesitarían verla de hecho. Entonces ahora sí um, Ricardo. Entonces en la tarea te queda una eficiencia distinta. En el ejercicio. ¿Cuál fue? ¿El 4? ¿Tú la tienes, John? Ah, en el 4, ¿no? Sí. Sí, es en el 4. No sé, no creo que, te, no creo que haya un, como gran dificultad. O sea, no te debería dar algo muy muy distinto. ¿Puedes decir los resultados que salieron? Um, no, si no, quieres, no sé. Digo, si están mal, si no te da, <ríe> creo que no hay problema. Pero acuérdate que la eficiencia va como el trabajo total entre el calor Total suministrado. Eh, entonces, tal vez si no le das el calor, bueno, no te va a dar, ¿no? Es que quería preguntar, digamos, este, me quedaron ciertos resultados en los incisos de este A y B. ...y de ahí tienes que sacar el C, ¿no? No, no directamente del inciso yeah. B... ...pero en lo que haces todo el proceso de inciso B... ...pues ahí es, este... ...tienes que ver el calor suministrado, ¿no? Y aparte, yeah. pues, el resultado del proceso A... ...pero... En, ...bueno, en caso de que estuviera bien... ...no sé si puedo decir ahorita... Eh, ...lo que me quedaron de resultados... ...y... ...pues es lo que habría usado para... Para calcular la eficiencia Pues, a ver, sí, sí Pero, ¿dices de resultados en el A y B? No ¿Puedes decirnos qué te dio en eta? La eficiencia, si quieres Ok ah. Es que como tal Bueno, intenté pues, pues, juntar está Este Está muy raro Porque intenté juntar las ecuaciones Cuando desarrollé lo que nos da la eficiencia en la tarea este llega una expresión que es a menos delta b por delta p bueno no es que es que no sé, no sé cómo decirlo porque tiene un montón de términos pero el chiste es que el término de abajo del primer sumando me sale multiplicado por p2 sobre p1 por menos 1 entonces, este digamos, los unidades sí quedan, pero pero cuando lo comparo con mi resultado que me había quedado del otro, este no queda para nada. O sea, pero, voy, a decir, voy a decir explícitamente el término, pero está un poquito loco y ahí para comparar, eh, ¿se puede? Uh, sí, ¿cuál término? ¿El del B o el del A? O el del... Sí. Es que el de la eficiencia comparado con lo que me quedó para... Ok. Digamos, eh, hay una parte en la que junté las ecuaciones, desarrollé un poquito lo que me me había quedado, y aparte lo de gamma menos uno, para que en algún momento se juntaran las ecuaciones, pero pues tiene un montón de términos, entonces... No no sé si se entienda, pero... Ya, ya, ya utilizaste que CP menos CB igual a NK, o sea que... No sé si usaste CP y CB explícitamente o si usaste gamma, pero si aparece gamma menos 1 es porque aparece un CP menos CB, etc. ¿no? En algún momento. Porque gamma menos 1 Gama es uno CP entre es... CB, ¿no? Perdón. Perdón. Ajá. Gamma es CP entre CB, ¿no? Así es. Sí, es que ya lo utilicé, pero me queda el... Bueno, cuando desarrollas gamma-1 menos entre eh, lo que aparece ahí, te queda al final, en la parte de arriba, menos delta B por delta P, y en la parte de abajo te quedan este, dos términos, este si lo desarrollas de cierta manera, que serían CP por P1 por delta B entre NKB, por eh, P2 entre P1, y todo eso va negativo. Y luego te queda menos CB por B1 delta P entre NKB. Y en lo que a mí me había quedado, el, el primer ter el segundo término sí me queda exacto, pero el primer término solo me queda este. CP por P1 por delta B entre NKB. No multiplicado esa parte del denominador. Ese primer término por menos P2 entre P1. Eso es lo que no me queda. Y pues está Ok. Uh -huh. ¿Te fuiste de reversa es lo que estás diciendo? Sí, traté de juntar las ecuaciones en un punto. Sí. Digamos lo que me salió del trabajo y de los calores que se le meten a la máquina. Este, con la eficiencia que pide. Y los traté de unir en un punto, pero pues por más que lo intento siempre aparece ese factor. ¿Tú ya lo hiciste, yo No, no lo he hecho, la verdad. El... Bueno, porque estaba viendo si no estaba al revés la definición de la eficiencia. Pero no, ese ejercicio es del carmona. Y la eficiencia que yo utilizo en la clase es justamente la que usa el carmona. Entonces, no, no debería haber problema con ningún signo ni con nada, de hecho. Sí, no, además como es, solo hay cambio de eficiencia para refrigerador, ¿no? O sea, para cualquier máquina térmica es la misma eficiencia, nada más definida en términos de, de calores o de trabajo y calor. Ya, sí. O sea, es trabajo y calor obtenido. Um, al revés, perdón. Calor suministrado y trabajo obtenido. Um, ¿Dónde está...? Bueno, el, el chiste es que la eficiencia tiene los signos bien. No debería haber ningún problema. No sé si... Ah, ¿sabes qué podría ser? Este, los valores absolutos, ¿no? Eficiencia tienes que tomarla con valores absolutos. Ah, eso podría ser definitivamente. A veces cuando uno no hace eso, salen ahí algunas cosas raras. Bueno, pero solo cambia un signo total, ¿no? Pero, bueno... Eh, digamos cuando tienes que calcular el calor en todo el ciclo hay cierto intercambio de calor en ciertos procesos no ahí se supone que debemos de tomar los calores que son positivos porque son los que recibe el sistema ah pero ten en cuenta oh, so... chica uh, ¿dónde está? un momento un momento Um, ahí voy, ahí voy. La eficiencia se define como el trabajo total entre el calor suministrado al sistema. Entonces, el trabajo total, como tú bien dices, pues es, bueno, se obtiene, ¿no? El calor, el calor suministrado es justamente el, el que es positivo, exactamente. Um, el, o sea, el, pues sí, el calor pues sí, el, el positivo pero no tienes que tomar por ejemplo lo que salió del, no tienes que tomar el calor que salió del sistema y tomarle el valor absoluto necesariamente el trabajo puede ser función del de calor que salió, pero el calor que le entró es el calor que le entró ¿no? no hay que no hay que agregarle al calor que entró nada, no es nada más el calor como tú dices, positivo y no hay que tomar para el calor, el valor absoluto para el trabajo, puede ser que esté en función de los calores, justamente, pero digo no sé si eso te ayude en algo, no sé si es lo que ya habías hecho. Es que sí, justo pues aquel trabajo ya del, de los calores que me quedaron positivos en el proceso, este pues ya dividí en el trabajo entre, esos calores, pues, entre la suma de esos calores positivos este y pues me quedaba aún así diferente pero a lo mejor pues ya sería mejor que mande correo y, y lo pida explícitamente que la ayuda. Sí, si quieres. Sí, mejor, ¿no? Sí. Eh, ándale, justo manda dónde te quedaste, tal vez, o manda cuál es tu problema y trataremos de ver dónde justo dónde está el error, ¿no? Eh, aprovechando aquí, podrían pasar eh, un hint para eh, tanto la fórmula... Del 1 como para la, la, la relación que tenemos que buscar con la frecuencia en el 2, el inciso. ¿La fórmula del 1? Sí, la de la temperatura. ¿Del A o del B? Ah, en el A. Eh, la A, sí. Um... Para el 2, vamos a ver ahorita un problema que les va a ayudar un poco. Ah, ok, ok. Muchas okay. gracias. Y para el 1... Estoy viendo. Yeah. Ah, para el 1... Eh, me habían preguntado antes también en un correo. Y es... Mm, darse cuenta que el sistema está completamente aislado. Los dos globos están aislados. Entonces no están intercambiando calor con los alrededores por lo tanto el cambio de la el cambio de la energía interna de este sistema va a estar dado completamente por el trabajo que se haga ¿no? O sea, no va a haber intercambio de calor entonces uno tiene que poner el cambio de la energía interna en términos del cambio de, bueno más bien del trabajo que hacen los gases y pues para eso se ocupa la parte que es homogéneo entonces si si estos gases se combinan de manera homogénea pues la mitad se tiene que ir para arriba y la mitad se tiene que ir para abajo, ¿no? Uh, yeah, yeah. Y ya de ahí, pues ya nomás les puedo dar ese hint. Pongan el trabajo, el trabajo, este, digo, el el, el cambio de la energía interna en términos del trabajo. Ahí, por ejemplo, si tuvieran, eh, bueno, cuando se combinan homogéneamente tienen la misma temperatura al final, ¿no? pero ahí tengo también un poco otra duda porque si están bueno, y deberían tener la misma cantidad de partículas, entonces si cuando se combinan de todos modos quedan gases ideales y tenemos la función de estado que es 3 medios de NKBT, este y como los dos tienen lo mismo, eh, entonces este la otra variable eh, ¿cómo se llama? o, o sea <coughs> quedaría igual, ¿no? La B. Y... Pero es que ¿y el, volumen, a... el volumen sí cambió, ¿no? Sí. El volumen cambió porque el volumen total, o sea, el primer gas ya no tiene un volumen B, sino tiene dos B. Y aunque empezaron a la misma presión y mismo volumen, terminan a una presión distinta y volumen distinto, ¿no? aunque la temperatura sea, y a una temperatura distinta, porque aunque la, al final comparten la temperatura, no es la misma que la inicial, necesariamente, ¿no? Sí, cierto. Sí, uh -huh. no, no es vale. la misma temperatura que la inicial, si sí hay un cambio en la temperatura. Sí. Y alguien preguntó que, a qué se refieren con gas, gas ligero y gas pesado. Nada más son dos, dos tipos de gases. ¿Ok? Gas 1 y gas 2. Eh, ¿Quién fue? Gabriel, ajá. alguna otra pregunta de la tarea si no para pasar a los ejercicios ok entonces pues si quieres John ok entonces déjenme les presento aquí Listo. Bueno, primero vamos a hacer este ejercicio porque o sea, este, este iba a ser el tercero inicialmente pero por si ya no nos da tiempo de ver todos, vamos a ver este primero porque les va a ayudar para el segundo ejercicio, o sea, sobre todo para ver cómo este, aplicar las, las condiciones de un, de un sistema termodinámico a, a diferentes tipos de variables Entonces, bueno, el primero de este dice la velocidad de ondas longitudinales con pequeña amplitud en un gas ideal es C igual a la raíz de, de P en de rho con P la presión ambiente y ro la densidad del gas y el primero es A este, encontrar la, la velocidad de onda para compresiones y rarefacciones isotérmicas y B es encontrar la, la misma velocidad de onda para compresiones y rarefacciones adiabáticas entonces pues bueno antes de que lo vayamos comenzando ¿a alguien se le ocurre más o menos a partir de estas condiciones que ¿Qué se podría hacer? De hecho, vamos a dejar este. Vamos a comenzar con el 2. Pero bueno, entonces lo primero que tenemos que ver para el 2, por ejemplo, que dice para compresiones y rarefacciones adiabáticas es, pues, ¿qué significa que, que haya un proceso adiabático? En términos de las variables termodinámicas, ¿qué significa que tengamos un proceso adiabático? Alieno? Que no hay intercambio de calor. Que no hay intercambio de calor, sí, eso es, eso es bueno. Y luego, bueno, estamos haciendo el B. Entonces vamos a poner primero el B. Entonces, como no hay intercambio de, de calor, eso implica una condición, una constricción sobre el sistema en, en las variables P y B. Entonces eso implica que P por B' gamma es igual a una constante. <coughs> y bueno, a partir de aquí a alguien se le ocurre ya más o menos... ¿Qué se tiene que hacer? Estos ejercicios están muy buenos porque ilustran muy bien cómo se tienen que utilizar las condiciones en estos sistemas. Casi siempre se trata todo de llevarlo a términos diferenciales. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio lo que podemos hacer es si tenemos del otro lado una constante, tomar la diferencial de todo esto, ¿no? Entonces, vamos a tomar D, DP por V gamma, igual a D de una constante, igual a C. Entonces ya vamos a tener una relación diferencial para las dos variables. DP por V gamma, eh, más P por... gamma de gamma menos 1 de B es igual a y bueno ya de aquí pues simplemente nos queda hacer un, <coughs> un despeje por ejemplo de p es igual a de B es igual a P gamma B gamma menos 1 entre B gamma y esto va a ser igual a P gamma entre B ¿no? entonces ya tenemos aquí una relación entre la presión y el volumen entonces a alguien se le ocurre que necesitamos hacer para llegar a una, a una relación este con la densidad, con la densidad del gas, no sé si podríamos elevar al cuadrado la expresión que tenemos para C y ahí tenemos una diferencial de P respecto a la densidad, ah podría ser, pero la cosa es que queremos C, entonces nos quedaría en eso nos quedaría en términos de pues la C que queremos, ¿no? ¿Será multiplicarlo bueno, por uno que tenga que ver con la masa? Ajá, exactamente. O simplemente utilizar eh, la regla de la cadena, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que B es una función de Rho. ¿Y cómo depende de Rho? Pues eh, eso va como... Eh, el volumen es igual a... A ver, Rho B es la masa. Es la masa entre Rho, ¿no? ¿O no? Rho por b es igual, ah, ok, sí, sí. Entonces, pues ahí tenemos que tomar que dp en db por db en d ro igual a dp en d es igual a lo que queremos, ¿no? es igual a pegama entre B por db en de Rho. Y pues ya de ahí nada más necesitaríamos sacar esta diferencial. Pero pues eso es simplemente db en de ro es igual a la masa menos, bueno entre eh, Rho cuadrado no y esto implica que Dp de, de Rho es igual a la presión por gamma entre B por 1 menos, aquí es la masa, entre Rho cuadrado <coughs> Oye, me perdí en tu de db entre dp igual a la masa sobre rho al cuadrado. Ahí me perdí. ¿Cómo llegaste a eso? Ah, mira. Pues tenemos que para un gas, b por rho es igual a la masa, ¿no? Sí. Entonces, pues yo lo único que hice fue poner b como función de rho. Es decir, masa entre rho y suponemos que la masa no va a cambiar en ninguno de estos procesos entonces ah, vale. pues nada más eh, derive B respecto a Rho y como Rho está abajo pues ya y bueno de aquí también otra cosa que nos falta hacer es poner la B en términos de Rho ¿no? entonces esto es igual a menos P gamma la masa B otra vez ponerla en términos de Rho que sería masa Masa en rho aquí. Esto sería igual a menos P gamma sobre rho. Y pues ya de ahí nada más tendríamos que sacarle raíz cuadrada a eso, ¿no? Para obtener. Nada más te falta así. escribir un 1 un entre rho, ¿no? Un, perdón, 1 un entre rho cuadrado. Antes de ah, eso, último igual. 1 entre rho cuadrado. Y bueno, antes de la igualdad, ¿no? A ver dónde. O sea, sustituiste B, ¿no? Y B es M entre Rho y ya está el Rho sobre M. Y luego falta un Rho cuadrada, ¿no? Ah, no, no, no, no. Es que ahí ya se simplifica, ¿no? Mira, tenemos P por gamma entre B, ¿no? Y eso es M entre Rho. Entonces queda una M abajo y una RA arriba. Pero acá ya teníamos eh, DB en D una M arriba y una RO abajo, entonces ya solo queda P gamma entre ro y un menos, ¿no? Es sí, así. sí, eso sí, sí, sí, de acuerdo. Ok. Bueno, y ya teniendo eso, pues ya es simplemente una cuestión de de sacar ahí la raíz cuadrada. Y, pues, eso es para el inciso B, ¿no? Para un proceso... O pues, entonces el resultado está en los imaginarios, porque al sacar la raíz a ese menos, te va a quedar en los imaginarios, ¿no? Ah, no, no, no, espera, espera. Me falta un menos por ahí, si ¿Sí quedó un menos. A ver, ah, está acá. Ahí te va. Aquí es, en esta parte de acá arriba, en eso rojito, cuando pasé al otro lado me faltó un menos, ¿no? Entonces pues aquí debe haber un menos, acá un menos, acá un menos, acá un menos por ahí que va a convertir esto a en más, más. Pero sí, no, no no está en los imaginarios, la velocidad de onda sí es real. Ah, vale, con razón. Sí, es un menos del uno de derivar uno entre rho y un menos de pasar este el diferencial de la, de la constricción de que sea un proceso adiabático. Y bueno, para el a, el a no lo voy a hacer, el a quiero que... Que alguno de ustedes, porfa, me mande un correo de cómo se resuelve el A sin hacer ningún cálculo. Solamente con el B que ya resolvimos aquí. Se puede hacer sin ningún cálculo. Con este resultado, a ver, vamos a obtener aquí. Voy a, dejen, pongo C. C es igual a raíz de P gamma entre ρ. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede obtener el, el, el inciso A? a partir del B sin ningún cálculo nada más es ahí que relacionen un poquito y pues un punto en la tarea quien bueno en alguna tarea que le falte al que me lo mande primero ¿vale? entonces vamos ahora a el problema 1 ah bueno y, y como les se me olvidó comentarles este les va a servir para el problema 2 porque tienen que hacer esto de acá este de acá es su mejor amigo para el problema 2. Déjenme les pongo con rojo. Sacar el diferencial eh, de la constricción de que el proceso sea diabático. Con eso ya le sale todo. Nada más es de, de relacionar este las, ecuaciones, las variables termodinámicas con, con variables mecánicas. O más bien con la forma de, de las leyes de la mecánica clásica. ¿Vale? Y ahora vamos a este, dice un objeto sólido con densidad rho, masa m y coeficiente eh, de expansión volumétrico beta. Eh, pues ya, eso es, ese es el objeto que nos dan, ¿no? Y nos piden mostrar que la diferencia entre eh, las capacidades eh, a presión constante y, y volumen constante es igual a beta por masa por presión entre rho. Entonces, este también, este es un ejercicio clásico de, bueno, no clásico de que de que lo pongan mucho, ¿verdad? Pero clásico me refiero a que se resuelve de la misma manera que todos los problemas en los que les pidan CP menos CB, con primera ley y con la definición de CP menos CB. Entonces, a algunos se le ocurre más o menos cómo comenzarlo? Hay dos formas, de hecho, de hacer este ejercicio, una muy larga y una no tan larga. bueno, en este problema para todos en el examen, pues lo primero que tienen que poner es primera ley, ¿no? Y ahí, de, y ahí al menos tienen un puntito es lo primero que tienen que hacer antes de entrar en pánico entonces tenemos primera ley por otra parte nos están pidiendo la diferencia entre estos coeficientes entre cp menos cb pero estos están definidos como dq en dt a presión constante, menos du en dt a volumen constante. Entonces es importante que este objeto es sólido, eso también lo vamos a utilizar en algún momento. Ahí, ahí sí hay un poquillo de truco. Pero bueno, a partir de aquí a alguien se le ocurre más o menos qué va, que sigue. Bueno, pues si ya pusimos las definiciones de estas dos cosas, pues algo que se puede ocurrir es intentar obtener quién es de Q en dTA presión constante. Y para obtener quién es de Q en dTA presión constante o cualquier tipo de relación entre las variables U, Q y, y B, este, su mejor amigo es la primera ley. Entonces, pues aquí podemos tomar por ejemplo de U en DT a presión constante esto es igual a DQ en DT a presión constante menos P DB en DT a presión constante y ya de ahí Vamos a sustituir arriba y nos queda Cp menos Cb es igual a Du en dt, cambio de la energía interna respecto a la temperatura presión constante, eh, más la presión Db dt a presión constante menos Du dt a volumen constante. Y aquí ya casi terminamos, solo nos falta aplicar eh, la constricción de que, de que nuestro sistema es un sólido. Y a alguien se le ocurre qué significa que nuestro sistema sea un sólido, eh, refiriéndonos a los cambios de, de la energía interna. Volumen constante, eh, eh, sí, o sea no lo vamos a tomar completamente constante porque eso sería una constricción este, tan fuerte que nos dejaría ya sin ecuaciones, ¿no? nos dejaría a lo mejor con una, una solución trivial de, de las ecuaciones diferenciales y es lo que pasa cuando uno este, constriñe demasiado cualquier sistema eh, eh, y no solo en termodinámica sino en, sino en cuántica, en mecánica. Pero sí, es, es muy bueno lo que dices y sí tiene que ver con eso. Cuando uno este, calienta un sólido, el cambio en el volumen es demasiado pequeño. Entonces no vamos a decir que es constante, pero sí que es muy pequeño. ¿Y qué significa eso? Pues significa que el cambio de la, de la energía interna respecto a la temperatura a presión constante es muy parecido al cambio de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, pues de ahí ya tenemos lo siguiente. Pues que Se anulan estos dos términos. De ahí nos queda que CP menos CB es igual a P más DB entre DT por P. Entonces, pues ya de aquí, ¿qué nos queda? Ah, pues nos queda darnos cuenta que beta está definido como 1 entre b por db en dt en beta es el coeficiente de expansión volumétrica y está definido de esa manera ¿no? entonces pues ya nada más nos queda que esto es igual a presión por beta por volumen y algo importante es que Siempre dejemos los problemas en términos de las variables dadas. ¿Y por qué es eso? Yo antes no entendía mucho por qué era eso. Pensé que era una payasada de los profes. Pero tiene que ver más con la... O sea, para, para alguien que es teórico, pues no importa, ¿no? El volumen es... da igual. Yo soy muy teórico, a mí me gusta pensar eso también. Pero para alguien experimental sí importa mucho, porque para quien hace el experimento, son las variables dadas o las que puede medir las importantes. Entonces supongamos que para este sólido lo que la persona que hizo el experimento pudo medir fue la densidad y la masa. Entonces pues ya nada más aquí nos queda poner beta y poner el volumen en términos de la densidad y la masa que es la masa entre Rho. Así P-beta, masa entre Rho. Y listo. Digo, a, a lo mejor no va a venir un examen, digo, un problema así en el examen, donde tengan que sacarse este, pues una, una hipótesis más difícil como la del sólido, pero pues sí puede venir a lo mejor un problema en el que tengan que utilizar primera ley para relacionar las variables termodinámicas, ¿vale? ¿Alguien tiene vale. alguna sobre este? Eh... Sí, yo me quedé en la duda de la similitud de db en dt es igual a dU en dt. ¿Por qué? Ah, no, no es db, perdón. Escribo muy feo. Es de u. Ah, ok, ok. Gracias. Es de u y se debe a que como es un sólido, pues cuando cambias la temperatura de... el cambio de la energía respecto a la temperatura a volumen constante es más o menos igual al cambio en la temperatura... Eh, digo, perdón, a la energía a, a respecto a la temperatura, a presión constante, pero eso se debe a porque cuando calientas un sólido, pues no cambia casi el volumen, ¿no? Entonces, todo todo el cambio que va a haber va a ser más o menos debido a lo mismo. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda sobre este? Bueno, si no hay dudas sobre este, vamos al tercero ya para que terminemos. Y este es más clásico, este sí es, este es un, sí es un problema más clásico, en el sentido de que algo así sí puede venir en el examen muy parecido, porque pues usualmente a uno le piden analizar procesos termodinámicos y para esto pues sí, nada más se usa primera ley. Yo aquí utilicé la definición de, eh, no, bueno, vamos a ver el, el sistema primero. Es una máquina, es el ciclo 1, que es este que tengo aquí dibujado, con un gas ideal, eso es importante. Encuentra la eficiencia asumiendo capacidades caloríficas constantes. Y bueno, uno lo puede hacer con el trabajo, pero también lo puede hacer con el calor, ¿no? Entonces, supongamos que el sistema comienza, bueno, el proceso comienza de A a B, de B a C y de C A. a y tenemos que esta de acá, de B a C es una diabata tenemos un proceso isocórico que es el de CAA, y un proceso isobárico no, no perdón, isocórico es el de A a B e isobárico el de, el de C a porque es, es presión constante y bueno, ¿qué se tiene que hacer? primero, pues escribir lo que nos piden es la eficiencia de este ciclo y uno puede comenzar con cualquiera de las dos definiciones, o hasta con tres, ¿no? Si ya te sabes la de un este, de un proceso adiabático, digo, un proceso irreversible, que eso lo van a ver cuando sea segunda ley, pues ya los procesos reversibles tienen una forma muy específica para eh, la eficiencia. Pero bueno, si no, uno puede escribir la del trabajo y el, y el calor eh, que le entra al sistema, o, o esta definición que es totalmente equivalente. Entonces vamos a utilizar eso. Y para hacer esto necesitamos saber cuánto calor entra y cuánto calor sale. El calor que entra, vamos a ver primero, para el proceso que comienza de A a B, tenemos una compresión. Entonces para comprimir un sistema se le tiene que hacer, este se le tiene que suministrar calor, ¿no? esto porque vas a hacer que cambia la energía interna del sistema porque como estás a, a un volumen constante va a cambiar la temperatura entonces primero tenemos de A a B a ver C B esto es a volumen constante, entonces tenemos que el cambio en la energía interna va a ser Cb Tb menos Ta ok, ese va a ser el cambio en la energía interna pero eso también ah, perdón digamos que es un delta U pero eso también va a estar relacionado con el cambio eh, con el calor que entra ¿por qué? pues porque no hay trabajo no hay cambio en el volumen entonces de B aquí fue cero por otra parte para el proceso BC no hay intercambio de calor entonces todo lo que se haga ahí va a ser debido a el trabajo que se hace para este para que se expanda el, el, el gas. Entonces vamos a tener ahí que se ve. Bueno, de Q es cero, ¿no? Ahí no nos importa, de hecho, no necesitamos ahorita el trabajo. Entonces, de B a C, tenemos de Q cero. No hay calor. Y de C a A. A, B. Desea. Pues nuevamente vamos a tener que, como el sistema va a tener que ir de un volumen más grandote a uno más pequeño, este sistema va a ser trabajo. Entonces, como esto es a presión constante, pues sabemos que el cambio en la energía interna está dado por. Pues el coeficiente de compresión, eh, perdón, por, el, por la capacidad calórica de presión constante por el cambio de temperaturas, ¿no? Que es la de TA menos TC y eso va a ser igual al cambio en la energía interna, pero a su vez va a ser igual al calor que sale, ¿no? Listo, ya tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Este es un sistema sencillo porque solo tienes tres partes, este, partes en el proceso. Puede haber, por ejemplo, el del cuadrado, son cuatro partes y tienes que utilizar las cuatro líneas, las cuatro, los cuatro puntos del proceso. Pero bueno, de aquí uno ya nada más puede hacer teta o la eficiencia es igual a cb tb menos ta. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tomar valores absolutos. Y para eso tenemos que ver... Eh, ...la temperatura, cuándo es mayor y cuándo es menor. Entonces, pues aquí tenemos, por ejemplo, de A a B, cuando este, comprimes, cuando aumentas la presión del sistema, como este, es un gas ideal... Tenemos PB es igual a NKT. Si yo dejo el volumen constante y aumento la presión, la temperatura aumenta. Entonces, TB si es mayor que TA. Por otra parte, con este mismo argumento, como este es un gas ideal, si yo dejo la presión constante y disminuyo el volumen, pues va la temperatura a disminuir. Entonces, acá abajo, era más bien tc entre, a, -a NKT Y bueno, en principio con esto ya terminaríamos el problema, ¿no? Uno, ¿qué puede hacer? Pues ya utilizar ese por ejemplo ver que como tienes el cociente CB y CP ahí puedes escribir una gama, puedes también simplificar un poco más utilizando la condición de que esto es un gas ideal. Otra cosa para simplificar un poco más es darte cuenta que como tienes una diabata entre B y C se va a cumplir una constricción extra que es P presión B por volumen B gamma es igual a presión C por volumen C gamma. Y ahí puedes seguir haciendo muchos malabares, ¿no? Dependiendo, dependiendo qué se pida en este sistema. Pero, ¿alguien tiene alguna duda de este problema? De cómo se hace. Esto sí, literal, es mucho de primera ley. Creo que dentro de todos los que los que hemos hecho, estos son quizá los más sencillos. Todo bien, dice Samuel. Ok. Pues bueno, sí, no tienen ninguna duda sobre esto. ¿Tienen alguna duda? Ya después de que vimos estos problemas, ¿tienen alguna duda sobre cómo se hace todavía el, el ejercicio 2? ¿Alguna duda sobre la tarea, sobre algún tema o así? Yo sigo sin entender muy bien cómo haríamos el inciso B del primer programa que hicimos. Ok. El no tenemos que hacer como cuentitas, ¿no? O sea, simplemente es como acomodar. ¿Del que hicimos aquí? Ajá. Es que no A, tenemos como la A? La A, sí. Ya no tienen que hacer ninguna cuenta literal. Con este resultado que tienen aquí, pueden obtener el A. ¿De qué depende? Pues eso ya no les puedo decir. Pero pero bueno, para hacer el B, ¿qué hicimos? Vimos que como el proceso es adiabático, este cumple una constricción. El TIP, que constricción cumple el proceso A. Y ya con eso se van a dar cuenta de qué se tiene que hacer para obtener esta velocidad de la, velocidad de la onda en un gas. Ok, vale, gracias. Gabriel, adelante. Uh, sí, respecto al inciso B del 1 eh, ¿Cómo de, de deducimos? No, igual hasta arriba, a donde estábamos <risa> este, Ya, o sea, sí veo todo hasta donde decimos Ok, eh, la diferencial de, de presión respecto de Rho Va a quedar como P gamma sobre Rho Pero, ¿por qué eso lo llama C? Eso, eso es lo que no, no veo Ah, ¿por qué eso lo llama C? Así está definida eso sí si no, no lo hemos visto, déjenme busco qué tan complicado es y lo podemos ver a lo mejor la siguiente sesión, si no es algo que necesite más de lo que ya hemos visto en el curso. Pero es, así está definida, cuando tienes ondas longitudinales en un gas y estas ondas tienen muy pequeña amplitud, las ondas longitudinales pues, son las que hacen así, ¿no? Eh, estas ondas tienen una velocidad de propagación definida como raíz, de la diferencia de presión respecto a, la, respecto, respecto a la densidad del gas. Pero eso ya es una definición que, que da el problema. ¿Sí? No, no creas que ahorita lo fue una deducción. Entonces, lo que nosotros hicimos en el problema fue llegar a relacionar eh, el diferencial de presión con el de volumen, y a su vez el de volumen estaba relacionado con el de la densidad, y ya nos quedó este, lo que queríamos, ¿no? Nos quedó dp en de Rho y luego ese, ya le sacamos raíz. Ah, ok, gracias. ¿Sí te contesté más o menos a tu duda? O... Sí, es que no, no sabía por qué eso ya lo podíamos llamarse, pero sí, sí la definición de... Sí, es, es por la definición, ¿eh? no creas que eso lo hemos visto. Te digo, voy, déjame investigo si necesitamos muchas herramientas más, y quizás hasta podamos ver cómo deducir a esta relación, aunque, aunque yo creo que esta relación quizá no está, bueno, es para gas ideal, Podría ser, voy a buscar, no sé si, si esté muy relacionada con termodinámica o sea más algo de mecánica, lo cual no me gustaría tanto porque pues, el curso es más de termo, ¿no? Es como de de fluidos, se llega a ver en fluidos, si no mal recuerdo, eh, medio continuo. Pero también en termo se ve, eh, de hecho estaba buscando en el Carmona, viene en una sección esa aplicación, denme un momento y ahorita les digo dónde está. Por lo mientras, ¿alguien más? ¿Alguna duda de estos ejercicios? ¿De la tarea? ¿De otra cosa? Por cierto, en el, en el ejercicio 2, creo. Eh, no, en sí. el 1, perdón. Aquí el CP-CB que tú obtuviste. Eh, o sea, obviamente lo pueden obtener así como lo obtuvo John, que de hecho es como una forma más simplificada. Es un caso en particular de la expresión general que obtuvimos en clase no sé si fue la 7 o la 6 entonces ya sé que ustedes no se acuerdan de esa expresión general y no se la hayan aprendido por supuesto que vimos en clase, lo pueden sacar de aquí de lo que hizo Jonathan justamente que es que es un caso particular de de la expresión general que vimos en clase ¿no? es la misma ¿no? más bien porque dq en dt a b constante es igual a u en dt a b constante. Pues que le falta un factor a, para que sea general general. Creo que le falta un factor. Sí, porque se ve. Se ve está definido así, ¿no? CB, este, tomas volumen C, CB es eso, sí, sí, sí. Entonces ya es... te matas el de acá. Sí, y luego CP es CB más dos términos sumados, que es el que tienes aquí, eh, P de B en dt. Y luego más otro, pero no recuerdo cuál era el otro. Y en este caso ah. pues resulta que es cero, pero... Ese, ese es cero y eso Ajá. está bonito. Si quieren lo podemos hacer también por ese camino. Ese es el camino largo. Sí. Y para eso también ocupas primera ley. Y, sí. y cuando metes esta constricción de acá abajo... Sí, o sea, tiene, ¿tiene razón Iván en eso? Ojo ahí. O sea, lo, lo pudieron haber resuelto tal como vimos aquí, usando esta. O... Porque yo también tuve esa duda cuando estaba resolviendo este problema. Dije, a ver, ¿cómo se resuelve esto? ¿no? con Lo puedo hacer así, se ve más sencillo, pero si yo ocupaba la otra fórmula, decía, pues no, me está dando un término extra que sí es cero, pero no sabía por qué era cero. Y me di cuenta que si uno utiliza primera ley, utilizando esta constricción que tienes acá abajo, te da que ese término sí es cero. Y, ya, y, no, y no es de la nada, pues, o sea, no es no es mágico, no es como que... Como que una sea más general y una sea particular, y entonces por eso si, si ocupas una fórmula y no ocupas la otra, no te sale. De las dos formas sale este problema, ya lo, ya lo hice. Pero dejen busco a ver cuál es, déjenme acuerdo, cuál es la otra fórmula, la que dice Iván, que es la que se dedujo en el curso, ¿no? Que es. A ver si que esta la dicto, la estoy viendo. A ver. Pásamela. CP menos CB igual a... Eh, abre paréntesis cuadrado. P. Más du en db a t constante. Du en db a t constante. Y cierra paréntesis por db en dt. Y justo te, te quedó a ti el p de b en dt. Y se anuló el, el otro, ¿no? Uh -huh. Ah, miren. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver si sí si nos sale, ¿ok? No les aseguro nada. Pero bueno, tenemos P. Este es DB, ¿verdad? El de acá afuera. Sí. DB sí. <risa> B, de T a presión constante. Más la diferencial de la energía interna respecto a B. A T. DB de, de T a presión constante pero esto es igual a la presión, esto de acá es volumen por beta, eso ya lo vimos, hace rato que resolvimos el problema, más esto de acá que es du en dt a presión constante. ¿Ok? Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer siempre que tienes este tipo de, eh, de problemas? Puedes recurrir a la primera ley. Entonces du es igual a de Q no, a ver, espera espera de U respecto de T a presión constante, ok entonces podemos hacer U función de T y de P y qué nos daría eso yo creo que es porque se anula ese término, el segundo porque yo creo, eh porque DU en DB para un sólido a temperatura constante es o sea, U, U casi la energía interna del, del sólido no debe cambiar demasiado si cambiamos el volumen la energía yo creo que depende principalmente de la temperatura o algo por el estilo debe ser ah, sí, sí, o sea, recuerdo cuando Luis hacías algo así, o sea, escribes primera ley DU es igual a no sé, menos p de B, más de Q, más de Q, ¿ no? Y luego de ahí uno puede escribir de Q como que No sé, siento que es más como una hipótesis del sólido más que de um, primera ley, siento. O sea, yo siento sí, que si lo, por ejemplo yo si. Se queda ahí, pero no uh -huh. me acuerdo cómo. <risas> si le diéramos, si les o sea, si le diéramos la, la ecuación de estado calórica, U como función de T y B, como tú decías. Uh -huh. o, ah, de T y P, exacto no se sé, vería de alguna manera que el cambio en U con respecto a B es básicamente nulo. Ah, ya me acordé, ya me acordé, a ver. ¿O no? Bueno, vamos a ver si sí. Fijamos que me acabo de acordar. Vamos a hacer U de T y de P. Ok, vamos a aplicar aquí el diferencial. DU es igual a parcial de U respecto de la temperatura a presión constante. DT, ¿no? Más DU respecto de la presión a temperatura constante por DP. Y ojalá que sí sea eso Porque no voy a estar muy decepcionado. ¿Y qué queremos? Uh, Tal vez sustituir DU en DP como a presión constante, ¿no? No, eso nos va a dar algo trivial. A volumen constante. Sí, sí, sí, ya, ya, de ahí sale. Ok. Entonces, du en... du en dt a volumen constante es igual a du en dt a presión constante más... Du en Dp a T y Dp en Dt a volumen constante, ¿no? Entonces, aquí ya aplicamos lo que les había dicho. Tenemos que el cambio de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante es muy parecido a Du en DT a presión constante entonces de aquí se eliminan estos dos términos y eso implicaría que 0 es igual a DU en DP a temperatura constante por DP en DT a volumen constante pero esto es igual a DU en DT a volumen constante ¿no? ¿Qué es lo que teníamos por ahí o no? DU en DT a presión constante. Ah, bueno, pues no era. <ríe> pero parece mucho. No, pero dijiste que justo DU en DT ah, a, a presión, que es igual, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y pues ya de ahí te sale la constricción de que esto, este término es cero, el de arriba. Sí, o sea, en algún momento sí se volvió a ocupar la hipótesis del sólido. Sí, a fuerza de... se tiene que ocupar. No, si no ocupas eso, no puedes eliminar eso nomás. Sí. O bueno, incluso sin usar eso, podríamos partir de acá arriba, ¿no? Este término, bueno, sí, sí lo tienes que usar, pero te sale este término de acá arriba, y ese término de acá arriba es este de acá arriba. Y ya desde, desde allá arriba podías hacerlo hacer. Pero bueno, ya que vieron que se puede hacer de otra forma, ¿tienen alguna duda? cp-cb está en las notas. Me parece que sí. sí, Samuel, En lo que les dio, Iván, viene, pero de forma más general incluso, ¿no, Iván? Es esta, es la primera ecuación que aparece en esta página, justamente. Y de hecho no solo viene como cp-cb, sino ca-cx, ¿no? Para cualquier par de variables eh, generalizadas en un sistema simple de tres variables, t, x y a, ¿no? Y de hecho, si en el, yo creo que habría que ver si en algún momento se necesita una hipótesis tan fuerte como esta del sólido, que no es directa de pensar. Tal vez les podríamos dar un hito o algo por el estilo, pero bueno, ya veremos con los ejercicios que les pongamos para el examen. Sí, sino algo así, o sea, si llegara a venir algo así, va a ser un problema mucho más guiado, no va a ser como ahorita, pues, que tenían, tenían la guía en persona, ¿no? para que no dependan de hipótesis tan fuertes que no son no son nada obvias. Y bueno, si no tienen alguna duda sobre estos problemas o sí o si después les surge una duda, también pueden mandarme algún algún correo En el Carmona vienen un par de definiciones de velocidades, una es la de justo la isotérmica que obtuvo John, viene en, esa viene en la página 175 y luego la definición general viene en la página 35 creo. No, no es cierto. Nada más viene en la 175. Ah, no, sí, en la 175 vienen las dos, la diabática y la isotérmica. Por si les interesa ver más, digo, no, no lo hemos visto y no sé si lo vayamos a ver. Pero sí es útil, de hecho, en general, porque eso te habla de qué ta cómo se, trans se transmite la información en tu sistema. Eh por ejemplo el sonido no eh, cuando uno habla en un el sonido el, el sonido mismo sí eh, entonces por ejemplo un, una pequeña perturbación en un punto de tu sistema qué tan rápido va a llegar a tu a otro punto del sistema no eso justamente lo cuantifica a esta velocidad c y depende obviamente de la ecuación de estado porque depende de p no entonces p como función de rho en este caso, que aquí yo lo puse en términos de, primero lo, lo vio en términos de b y luego lo pasó a rho. Por cierto, esta ecuación cuadra, eh, en cuadrado rojo es lo mismo, o sea, eso es equivalente a derivar, a despejar p de la de arriba, de la ecuación adiabática, y derivar con respecto a b, ¿no? Hacer ¿Sí? eso... Es exactamente igual que despejar p y derivar con respecto a b. Nada más que tú lo, tú lo acabas de ver más general porque la ecuación diferencial te toma en cuenta todo todas las variables. ¿no? En este caso solo son dos, entonces es exactamente igual a derivar p con respecto a b. Pero cuando son más, eh, se ponen más términos. ¿no? Pero en este caso era, era, era completamente equivalente a derivar con respecto a B. Aquí no aparece la temperatura, ¿no? Entonces nada, son dos variables. Y ya. Sí, dadas dos, para un gas ideal, dadas dos, está fija la, te la temperatura, ¿no? Sí. Eh. Bueno, entonces no tienen más dudas. Para quien, no me acuerdo quién fue, quien tenía la duda de su problema en la tarea, eh, pues nos manda correo ¿no? y le contestamos para ver dónde puede estar el error. Y pues si tienen más dudas también nos avisan. Ah, por cierto, alguien preguntó, hace unas clases, no sé si recuerdas Iván, sobre lo del spin, ¿qué había preguntado? Si el spin, incluir spin en el sistema, contribuye como un medio de NKT a la temperatura. Ah, ok. Y sí, si la respuesta a eso es que no es no necesariamente como un medio entre NKT, pero, pero sí es una pregunta muy buena, porque estas capacidades este, calóricas, caloríficas, sí dependen, sí dependen del spin por eso si sí, tienes que tomar en cuenta el, el, el spin en, en cálculos. Sí, y justo pues eso se ve en física estástica, que es lo que les decía la otra vez. Se introduce spin y se introduce cómo es que las variables termodinámicas dependen justamente de ese, de ese parámetro físico que se llama spin, ¿no? Sí, y, e incluso es de dos formas, ¿no? Que puede afectar. Una es pues primero tomar en cuenta que el, el spin, no sé si ya llevaron cuántica, eh, pues hay dos tipos de partículas, los bosones y los fermiones. Entonces una forma en la que puede afectar es que los bosones y los fermiones van a tener diferente tipo de estadística. Pues porque los fermiones eh, no pueden ocupar el mismo estado mientras que los bosones sí. Y por otra parte, una forma fácil de ver que el spin también contribuye a, a la capacidad mmm, calórica, calorífica, es que cuando uno incluye el spin en, en mecánica cuántica, no sé si ya llegaron a esto, pues lo incluyes en el hamiltoniano, o en el, ya sea en el lagrangiano o en el hamiltoniano, pero en particular en el hamiltoniano que pues de alguna forma nos da información sobre la energía. Tú tienes que incluir términos de acoplamiento del spin, ya sea con la órbita, con, con lo que tú quieras a, acoplarlo, ¿no? Pero esos términos con un campo magnético incluso van a ir en el hamiltoniano. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que el spin sí afecta la energía. Y si afecta la energía eh, de nuestro sistema, de alguna manera también tiene que afectar este, estas definiciones que tenemos de capacidad calorífica. Sí. Pero sí, no, no es nada trivial esa pregunta. No es, no es, eh, no es tan fácil como nada más un medio de, de cate o así. Me parece que sí, las correcciones son un poquito más. Eh, com complejas y de hecho se, lo van a ver en algún momento eh, van a ver gas de espines se le conoce o, o sea ven una red de cuyo único parámetro físico que introduces es el spin entonces eh, o sea, vas a ver cómo es que la temperatura está en función de esos espines si son libres, si no interactúan entre ellos, si interactúan, va a cambiar obviamente. Entonces sí es, o sea, no es tan directo. Eh, y tal vez no se puede usar directamente el teorema de equipartición, pero ya lo verás. No, no, no me acuerdo, tendría que revisarlo, pero ya lo verás. Clase de es Ricardo. Pero bueno, entonces, ¿más dudas? No. Entonces, John les sube sus notas, ¿sí? Sí. No. Sí, al rato subo las notas de estos problemas que hicimos para que los tengan ahí. Aunque vale. procuren tomar notas porque mis notas, como verán, no son tan ordenadas, pero pues espero les sirvan de referencia. Sí, el lunes en examen de dos horas... Les vamos a dar media hora de gracia para que suban su examen. A las diez y media ya tienen que estar subidos los exámenes, ¿ok? Ok. Y se los vamos a enviar como, como evento de Classroom. Ustedes lo bajan, lo resuelven y lo suben ahí mismo. Vamos a estar atentos a sus dudas, por si hay alguna duda de, de enunciado, etcétera. Y pues ya esperamos sus, sus exámenes, ¿no? Y procuren intentarlo, intentar resolverlo. O sea, lo más que puedan y así. Siempre uh -huh. tomamos en cuenta, tomamos en cuenta eso, porque si lo, si lo dejan sin responder, pues no hay manera de que podamos de alguna manera ayudarles o decir, bueno, esta persona sí, quizá. No, no, obtuvo la respuesta final, pero su procedimiento e, e indica que pues que sí tiene conocimiento no sobre primera ley, sobre lo que hayamos visto en clase. Así es. Eh, no, no van a tener que estar conectados a MIT. Es o sea, ustedes en su casa, donde sea que estén, eh, lo bajan, lo resuelven y lo suben. No, no tienen que estar conectados a Meet, ni en ningún lado. El presupuesto del examen es individual, entonces no, no formen grupos de todo el salón para pasarse las respuestas, por favor. Eh, la idea es que nosotros sepamos qué tanto saben de los temas que les preguntamos. Equipos de 30, sí. La idea es que nosotros sepamos los temas que les preguntamos y también no sé... No se aplican, no piensen en la calificación, piensen justo en resolverlo y lo que dijo John, que no necesariamente lo van a terminar, pero queremos ver cuál fue su hilo de razonamiento y cómo es que hubieran llegado a la respuesta final, ¿no? Eso es lo que... Al final, el examen es para ver qué tanto saben del tema, no para una calificación, ¿no? Entonces, pues, hagan lo mejor posible, estudien pasen y entiendan. Y ya, ah, porque va a venir, de cada tema va a venir con una parte conceptual y una parte de calculitos, ¿no? Entonces, eh, pues la idea es que entiendan los dos, que sepan hacer el álgebra y que sepan... Eh, que entiendan los conceptos de los que hablamos. ¿Como cuántas preguntas? Uf Pues, no sé. porque la lágrima está...? ¿Como cuántas eh... Como, pues no sé, vamos a suponer que... Uh, un, no sé, una de ciclos, eh, una de um, capacidades térmicas, una de um, susceptibilidades termodinámicas, una de... ¿Qué otra cosa? Bueno, capacidades térmicas es eh, primera ley, ¿no? Y ciclos también primera ley. Y luego de antes de primera ley vimos susceptibilidades térmicas. ¿Ley cero? Tal vez algo de ley cero. Entonces como cuatro o cinco preguntas, pero dividida en dos. Una parte conceptual y una, y una parte algebraica, ¿no? Entonces, va a ser como cinco preguntas con dos incisos, si, si lo quieren ver así, dos, tres incisos, algo por el estilo. Vamos a calcular para que no sea tan largo, de todos modos. ¿no? Que les dé el tiempo en las dos horas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vámonos. Va, Gracias, nos vemos. Nos vemos el... Luego. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. gracias, gracias. Hasta luego. Sale Miguel. Entonces, pues, nos, nos estamos escribiendo, ¿no? Ya estás. Va. Nos vemos. Bye. Nos vemos.